Amigos, retornamos por aquí nuevamente, mire la situación electoral empieza a tomar fuerza, porque precisamente el Tribunal Superior Electoral fijó una nueva fecha para conocer el fondo de las demandas de impugnación de designación del regidor Perigüey Misael Evangelista, también aplazó la acción de impugnación contra la convención nacional extraordinaria del Partido Revolucionario Moderno, realizada en fecha 30 del mes 1 del año 2022 que, era, que aprobó lo que es la adopción de los nuevos estatutos generales ambas audiencias fueron programadas para celebrarse el miércoles 27 de abril del presente año a partir de las 9 de la mañana en la sala de audiencia de este tribunal. Voy a tomar el segundo párrafo de esta información. La anulación de la Asamblea Extraordinaria del Partido Revolucionario Moderno. Lo del regidor sabemos que es un proceso que se dan frecuentemente. Me llama la atención esta información de esta solicitud de demanda interpuesta de lo que es la, la impugnación contra la conversión nacional extraordinaria. Yo desde hace tiempo vengo reiterando, al PRM como organización política no le favorecen en estos momentos conflictos en los tribunales con temas de su proceso interno. No le conviene. Yo lo vengo diciendo. ¿Por qué yo digo esto? Por el espejo del viejo partido. Tienen que verse en ese espejo del viejo partido, de cada vez que en la situación con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado tenía que llevarse a cabo el conocimiento de un proceso, el Tribunal Superior Electoral, al final entendían ellos que los jueces estaban vendidos, que no correspondían en derecho, todas esas cosas que se vivieron allí. ¿Qué pasa con esto? El PRM tiene ahora como norte una excelente gestión de gobierno. Es lo que expresa el presidente Luis Abinader cuando lleva a cabo todas estas actividades, todos estos encuentros nacionales e internacionales. Es lo que tiene como tal, sabía. Es lo que tiene el PRM vender como organización. No le favorece para nada esta situación que se está dando, llevando a cabo. Vemos la impugnación de la Asamblea Extraordinaria que se llevó a, a cabo el pasado 30 de enero. El 30 de enero pero ya hay una situación con relación a la escogencia de las nuevas autoridades que se haga a través de delegados. Yo creo que este partido tiene la suficiente madurez y la capacidad política para saber lo que le conviene y lo que no le conviene. Este partido tiene que saber que parte de lo que no permitió la trascendencia o la permanencia del PRD fueron los conflictos internos, fueron la situación que se escuchaba cada vez en titulares, qué ocurría en el Tribunal Superior Electoral, qué pasaba ante un recurso de amparo, todos los recursos que se sometieron allí. Yo creo que este partido, importantes dirigentes de él, han sido reiterativos en cuanto a la unidad de la organización. Han hablado de manera constante sobre lo que significa para este partido la organización, señores la disciplina interna del partido como tal. No es posible, por Dios, señores, no es posible que esta organización, ante cualquier situación que se lleve a cabo, una asamblea, ya hay que someter un recurso de impugnación. No puede ser esto. Esto no le favorece a este partido, señores. Yo he sido reiterativo y mantengo esta posición. Véanse en la imagen del viejo partido, como le dicen ustedes, el PRD. Vean en esa imagen lo que significa para ustedes la permanencia en el poder. El pueblo, el pueblo está muy pendiente a la gestión de gobierno del PRM. Ustedes saben por qué. Porque el presidente Abinader ha podido concitar en la sociedad dominicana una gran esperanza, una manera diferente de gobernar. Entonces, no es posible que su organización esté llevando a cabo situaciones situaciones que ellos como organización pueden entenderse, ponerse de acuerdo en este sentido, entender cuál es la realidad que tiene este pueblo en estos momentos, que este pueblo pueda cada vez más ver que se lleva a cabo una gestión de gobierno, mire, con una organización fortalecida, una organización que permita a los inversionistas, mire, brindar esa esperanza que lleva a cabo el presidente Luis Abinader, esa confianza. Creo que la organización no debe caminar por un rumbo distinto al que está caminando el presidente Abinader. Y este tipo de acciones y recursos que se someten solamente van a dañar la imagen que está construyendo el presidente Luis Abinader. Y lo digo, ¿ustedes saben por qué? Porque la imagen que está presentando Luis Abinader es una imagen distinta. El eslogan que ustedes vendieron del cambio... Entonces, no podemos nosotros hablar de cambios cuando están atados a los métodos que se llevaban a cabo en la vieja organización, en el viejo partido, como le llaman a ustedes, el PRD. Vean la situación que tiene en estos momentos el ingeniero Miguel Vargas. Intentando levantar esa organización. Entonces, ustedes que tienen una, una organización en estos momentos anclada en el poder, anclada en el poder que ganaron las elecciones, entonces no es favorable para ustedes esta lucha constante ante cualquier recurso, ante cualquier situación que ocurre allí. Entonces no vemos factible para este partido esta lucha por la organización interna. Claro que no.